Hola, buenas chicos, bienvenido a PASI. Vamos a hacer hoy un vídeo tutorial que va a formar una serie de tutoriales, ¿vale? Que se llaman Quick Tip, ¿vale? Consejos rápidos, que son hechos para gente que, bueno, ya maneja un poco Linux o que está empezando y rápidamente aprender cosas, ¿vale? En este caso, vamos a aprender a utilizar alias. Muchas veces nosotros, abro aquí un terminal, estamos escribiendo comandos y a veces los comandos se nos hacen largos, pesados y eso nos echa para atrás cuando utilizamos la terminal. La terminal es vuestra amiga, es algo muy potente, ¿vale? Y lo iremos aprendiendo poco a poco Entonces hay algo en Linux que se llama alias ¿Vale? Como el nombre indica Lo que nos hace es que nos, un comando nos lo, nos lo equivale a algo ¿Vale? Por ejemplo Si yo estoy harto de decir eco ¿Vale? Eco muestra por pantalla pero que más o menos los comandos que cuento lo, enten, lo entendáis Eco hola Eco Adrián Estoy harto de escribir eco Por ejemplo o Yo siempre escribo muchas veces eco hola Y estoy harto de escribir eco hola ¿Qué utilizamos? Bueno, vamos a aprender cómo funciona el alias Lo primero que vamos a utilizar es el man, ¿vale? Vamos a ver el man de alias Nos dice que no hay entrada en manual No pasa nada porque os enseño esta página, ¿vale? Linux ManPage Donde aparecen un montón de manuales Entonces escribimos alias Y nos lleva, no a la página de, de del manual de alias Pero bueno, nos dice los comandos predefinidos en bash Que es nuestro shell, ¿vale? Y entonces aparece aquí alias Entonces nos dice que alias, tal cual escrito sin más nos muestra los alias que hay y se usa de la siguiente forma si queremos hacer crear un alias vale alias name equal value vale igual name name igual val valor perdón entonces si ponemos alias tal cual nos aparecen todos los alias que tenemos vale esto de aquí me venían predefinidos son como veis hay un montón de alias esto lo que hace es que cuando el comando lea una l extiende y lo que ejecuta es el comando ls con estos flags vale entonces, por ejemplo, rápidamente hacemos alias, uno cualquiera, ¿vale? Adrián, igual, igual, perdón, entre entre comillas, porque va, hay espacio y tenemos que asignar todo, eco, Adrián. Entonces, cada vez que escriba Adrián, lo que hace es un eco Adrián, ¿vale? ¿Qué pasa? Que no podemos definirlo así, porque si vemos, aquí aparece nuestro alias, ¿verdad? Pero si abrimos una nueva terminal y listamos los alias, aquí ya no nos aparece, entonces tenemos que escribirlo en otro sitio. ¿Dónde? Si miramos este archivo de texto, sub, que seguro que lo conocéis ya, basrc, esto es mi distribución, que yo uso el Ubuntu, se llama así, pero en vuestra distribución puede cambiar. Nos aparece un montón de información interesante, pero aquí aparecen alias. Y nos dice aquí, definiciones de alias. A lo mejor te interesa poner tus alias en otro archivo de separado, como este, ¿vale? bas aliases. Pues es lo que vamos a hacer nosotros. Cerramos nuestro editor y vamos a hacer eso, ¿vale? Vamos a añadir nuestros alias a ese archivo. Entonces, yo uso sublime text como editor, pero hay un montón de editores, ¿vale? Solo que este se ve mejor y por eso lo uso. Entonces, hacemos bus aliases. Si escribimos el, eh, la palabra media y utilizamos tabulador, si el archivo existe, el shell nos lo autocompleta, ¿vale? Entonces es muy interesante. Usamos tabulador y nos completa los nombres. Entonces abrimos este archivo y como veis, yo aquí ya tengo alias definido. Por ejemplo, alias telegram, que lo que hace es que cambia de directorio Punto y coma, como en un lenguaje de programación, y hace este comando, ¿vale? Ejecuta secuencialmente estos dos comandos. Me sirve, por ejemplo, para utilizar el cliente de mensajería, ¿vale? Que todos conocéis. Este otro es un poco más complejo. ¿Por qué? Vosotros pensáis, ¿vale? Puedo utilizar un eco para que muestre a Adrián, ¿vale? Por ejemplo, el que ya, usa, el que ya hemos usado antes, eco Adrián, en, o podremos crear otro, por ejemplo, eco Frank, eh, perdón, eco no, alias Frank igual a eco fran entonces cada vez que escriba fran aparece fran pero bueno es tontería como veis siempre estamos haciendo lo mismo hacemos un eco de algo vale y entonces pensaréis hostia, sería interesante tener como eh, argumentos en los alias verdad como si fuera una función y eso se puede hacer vale se hace como aquí aparece función vale entonces vamos a hacer una función esto es el script vale function por ejemplo lo vamos a llamar mostrar vale esta función lo que hace es que va a hacer un eco del argumento que le pasemos vale entonces va a hacer un eco del argumento que le pasemos ¿Cómo va lo del argumento bueno en el shell en shell script eh, hay variables hay variables vale que empiezan por el dólar por ejemplo hola eso es una variable Fu, por ejemplo es una variable entonces esta variable dólar cero es el nombre de la función, ¿vale? En este caso un alias, bueno, el nombre de la función. En este caso sería mostrar. Dólar 1 es el argumento que le pasemos, ¿vale? Si yo por ejemplo hago mostrar, eso sería dólar 0, mostrar Adrián, eso sería dólar 1, ¿vale? Este Adrián, el primer argumento, sería dólar 1. De hecho, habría un dólar 2 si hubiera dos argumentos, así hasta de forma que si yo escribo dólar asterisco, nos aparece un array con todos los argumentos que le pasamos a esa función. Entonces, lo que queremos mostrar es que cuando hagamos mostrar adrián nuestro alias haga eco de adrián entonces lo que hacemos es simplemente dentro de la función eco de nuestro argumento que en este caso será adrián vale guardamos abrimos una nueva terminal para que surta efecto y decimos vale mostrar mostrar adrián como veis muestra Adrián, pero es más si pongo mostrar fran nos muestra frank vale si no ponemos nada bueno no lo tenemos definido nos hace un eco de nada vale si ponemos frank y adrián solo nos va a mostrar el primer argumento podríamos jugar y que ponga aquí jugar con los con los demás argumentos vale por ejemplo dólar 2 eco dólar 1 dólar 2 entonces si pongo mostrar frank adrián muestra frank bueno porque esto lo he hecho lo he escrito mal pero podemos jugar con los argumentos vale entonces esto vale alias con argumento, alias en argumento, como veis es algo muy potente porque nos sirve para hacer cosas más o menos complejas. Por ejemplo, aquí yo para grabar uso este comando, pero siempre tiene el mismo nombre de archivo, ¿vale? Si entonces si grabo dos o tres veces se me sobreescribe este archivo, ¿vale? Entonces no sirve nada. Lo que hago es que le digo que si paso un argumento, ¿vale? Si paso un argumento, entonces quiero que el nombre del archivo sea el de ese argumento, ¿vale? Entonces, si por ejemplo aquí hago record sin más, ¿vale? Empieza a grabar, no nos interesa. Entonces, lo que nos guarda aquí es con output, ¿vale? Como no he pasado ningún argumento, el nombre es output. Y entonces, nos guarda un archivo que se llama output. Pero si por ejemplo yo le digo aquí record pepe, nuestro archivo se va a llamar pepe. ¿Lo veis aquí? Entonces, como veis, es muy interesante, ¿vale? Los alias no. Nos facilitan bastante la vida Bueno, espero que os haya gustado Que si tenéis cualquier comentario No dudéis en escribirlo Y bueno, nos veremos en el siguiente Quick Tip ¿Vale? Hasta el próximo vídeo